Hola eh, gente, segundo capítulo, es un nuevo vídeo, traigo un vídeo de un tono estamos aquí en la serie de eh, Intentando completar todas las misiones de Rusia y llegar al mayor. Y estamos aquí en donde sería la segunda cápsula. En el primer, en el anterior capítulo encontramos la primera. Aquí tenemos la segunda. En la tercera, si no me equivoco, la he visto que estaba aquí. ¿vale? Aquí abajo, por aquí abajo. Si buscamos bien. Vamos bueno, a en cámara aérea. Eh, era por aquí. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Debería estar bajando la montaña, decían. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí, aquí. aquí, aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale barra teleport whitepoint por aquí debe estar aquí vale este sería el sitio exacto vale y el último estaba pues por aquí me parece a mí verdad como bien ver era todo el norte Así que tiene que ser por aquí. Si miramos bien el mapa. De esta forma, salen puntitos. Muy, muy chicos cuando... En plan de las cosas hechas. Me parece a mí. A ver. Era todo al norte. Así que debe de estar por aquí. La última cápsula. Ah, mira, se la tengo aquí atrás. Bien. Jeje. Vale. Ya está. Entonces es una cosa coñazo, ¿eh? Una cosa bastante coñazo, pero bueno. No pasa nada. Vamos a... Vamos aquí. Vale, nos vamos a tirar otra mierda de esta. Vale, antes que nada. Sacamos la escopeta. Eh, voy a tomarme un MR me Parece que tengo bastante hambre. Pero vale, vamos a bajar abajo del todo. No del todo, todo. A este si se me va a pegar. Una lice, uh, Voy a cambiarla por mi otra lice. Vale. Y tengo que coger de aquí una nota que está exactamente aquí. ¿Vale? Aquí. La cogemos. ¿Vale? Y ya estaría todo. Voy a ver estos zombies. Bien, ya estaría todo, ¿no? Por lo que... Yo recuerde. Sí. Bueno. Aparte de este sitio, el silo es un sitio bastante bueno para lootear, ¿eh? Así que si queréis venir aquí a lootear, eh, os lo recomiendo. Mira, un auge, hay ahí... Eh, un montón de cosas de estas aquí es Pickup's best hay muchísimas cosas es un sitio increíble para para lutear vale entonces ya tendríamos hechas estas dos misiones así que vamos al liberator y vamos a a dar las cosas tengo que dar lo de eh, find the evidence estas vale vamos a hablar con el hombre este no era, era este, ¿verdad? no, no era este, ¿quién era? Eh... vale vale eh, replies uniform vale, pues ya ya habríamos ya habríamos hecho esto y este hombre que era el de las cápsulas, que era, vale, ya sé quién era. Era por aquí, ¿verdad? El de las cápsulas. si no. Eh, ah, este es el que eh, están metidos en la cárcel. le compañero, por traidor. Vale. Y este es el de las cápsulas. Perfecto fascinante vale he's going to vale bien pues esta misión por aquí eh, vamos a ver vamos a ver qué más misiones podemos encontrar que tenemos ahora mismo la mejor de beacon sin eh. sentir. Eh, vale Me ha dado algo nuevo ¿Qué es esto? Ah, la Quad Barrel ja, Me ha dado lo de la Quad Barrel Bien, bien, bien Vale, eh, aquí nada Estos no quieren nada La Quad Barrel En mi opinión eh, de, de todo eso Todas las cosas estas De Lo que viene siendo el científico este. Las armas. La Quad Barrel es lo mejor. A ver. La hace con mira. No está mal. La escopeta con un silenciador. Me gusta más que la hace con mira. Tampoco está tan mal. Eh, pero es que la Quad Barrel es una escopeta. Que es tremenda. Vamos. Es. La clave de las claves. Vale. Aquí. Voy bueno, a ver de. Vale. Este Nada. Where do you get your supplies? Vale, esto. nada tampoco. Vamos a ver si encontramos alguna misión. A este, a este le quitamos una misión, ¿no? Es que uf, me da mucho para hacer eso. Además no creo que sea ni siquiera ni necesario. Vamos a ver. 645. Vale, esto nada. Good luck. Good luck. Se puede conseguir... Eh... Una misión así en plancheta, ¿ya? Love to have you back. Ah, este, este le iba a meter en la cárcel. Es verdad. Vale. Este, nada. El de duerme tranquilo. Where are you hiding? Call later. Vale. Buah, es que las granadas estas, tío. Yo creo que son. De los mejores ítems, la verdad son granadas que están muy bien y nadie se nadie se da cuenta. Goodbye, vale. What are you working on? Vale, no hay misiones. Good to see you, vale. He es, es subido a algo bastante interesante. Eh, vale, y por aquí no hay más misiones, tío. Gracias, adiós. Y help? I'm in charge of armory keeping. In charge of armory keeping, and ready to combat. We can always use more. Vale, este nada. Y este era Lidia. Perfecto, no, no parece que haya muchas más misiones por aquí este es el del anillo, nada, ¿no? este de aquí ya hicimos su misión y este no necesita que me cargue ningún otro zombie, vale este, do you need pilots? vale, ne necesito ser mayor para para que pueda coger un vapor when you see green lights in the sky for cover, they can get You, if you are inside, keeping an eye of them, making sure nobody is. Vale. ¿Te vamos a darle una cuanto. I have been away for 40 days ago. Vale. Eh, vale. Ya me lo ha dicho todo. Ya me lo ha dicho todo. Pues, no sé. Haré eh, lo del jorde. Me imagino. No hay mucho más que hacer. A ver, aquí. La cosa esta ya la hemos hecho. Need any help. All's well, due I'm dreaming. Vale, necesita ayuda. Este este, este. este es coleguita. Y ya está. Yo creo que por aquí. No hay muchas más misiones que hacer. Going to be right, be Vale. Pues. Ya está, diría yo. Tiene no mucho más que hacer. Vamos a hacer el Horde. Por hacer algo, la verdad. Para, bueno, para quitarnos alguna misión de encima. Vamos a hacer la del Horde Beacon. ¿Dónde tengo que hacer el Horde Beacon? Eh. Oswald, vale. Eh vale tank factory como particular node one but this one in the northwest no as a factory and let nothing may have been producing new armory vehicles tank factory tank factory vale Captado, nene. Captado donde está el Tank Factory. Eh, ¿Cuál era la idea del Horde Beacon? Al final, con la tontería, este vídeo se va a alargar un poquito más por hacer el Horde Beacon. A ver, Horde. Horde Beacon. Barra GIF 1194. Barra Time 0. Y vamos a darnos aquí barra GIF 17, dame dos vale, nos vamos a quitar la pistolita que está muy bien, todo lo que tú quieras, hostia Vale Barra teleport, okay. no me he dado cuenta ni, ni dónde ni dónde estaba mm. Vamos a poner esto aquí arriba Vale, el sitio de los tanques Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar el sitio de los tanques. Que, por cierto, es un sitio donde... Eh, también hay buen loot. Aquí en Rusia. Os recomiendo venir aquí porque aquí... Eh, suele aparecer buen loot. Vale... Vamos a irnos por aquí. Sí, además me ha pegado, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué susto! Se ha cargado ahí un coche y no me lo... No me lo esperaba. ¡Uy! Me a donde ha entrado mi cara. A ver, no quiero que, no... que haya ningún zombie en los containers, ¿eh? A poder ser. Que luego los zombies se meten en los containers. Y los tengo que sacar yo. Para que el horde termine. A ver. Container limpio. Contain Todos los containers limpios. vale Ahora se va a meter un zombie por... Por gracioso aquí. Me estoy viendo. Hostia, hostia, hostia. hostia. No, al parecer no, al parecer no, vale, vale, vale. Si vemos que hay un zombie que no aparece, ya sabemos dónde está. Vale. Y estas me sobran para pa medio zombie. Me voy a hacer aquí, voy a hacer aquí una cosa. Así. Así. Vale lo tengo un poco Ahí a los zombies Vale ya lo cogemos esto Y los rematamos Ah, bueno Espérate Que tenga balas, ¿no? Vale Más zombies por aquí Creo que he escuchado al gigante Mírate Cloca. Mm. Aparecen buenas armas no. No os quiero engañar. Parecen buenas armas. Y aquí también. Tactical light. Tactical light para mi honey. Gracias. La voy a necesitar para lo que viene siendo. Cuando tengamos que bajar. A las profundidades de.. De Yecati Porque creo que. Es que no me acuerdo, ¿había, había que hacer para lo del. para lo del Horde lo de Amanda? ¿Hay para del Horde, para lo del MK2? ¿Había que hacer lo de Amanda? No me acuerdo. No me acuerdo, ¿eh? Si os digo la verdad, no me acuerdo. Creo que no. Creo que no había que hacerlo. Es que lo he dicho, tío Que los zombies se meten en los containers Ningún zombie más, se ha acabado el horde Se finiquitó el horde, se finiquitó el horde, finiquitó el horde? Vale Vamos a ver qué ha soltado Siempre por curiosidad más que nada, ¿sabes? Tampoco me va... A... Bueno Una honey Uh, este, jorde, este, jorde, este jorde por ejemplo está mejor que el anterior no, en verdad no el anterior jorde estaba mejor, estaba una Nicoref y un carro de Nicore. estaba mejor el otro pero bueno este no estaba mal, el otro te dio además de ser falcon y este pues yo que sé, te ha dado está una honey que la verdad es que si lo comparas con una de ser falcon pues es una mierda vale eh, la de ser falcon obviamente es una mierda el Horde Beacon. Este es el de ahí arriba, ¿no? Vamos a entregarle la misión. Y dejamos aquí el capítulo de hoy. A ver. ¿Dónde está el hombre, Este. Este era. No, este no es. Es abajo, es abajo, es abajo. Es este. ¡Hecho! Perfecto. Y me dice que haga otro Horde. Vale, yo te lo acepto. Por si... Por si es necesario hacerlo. Vale. Pues no mucho más. Quiero ver... ¿Cuántas, cuántas kills tengo ya en, en mi Honey, tío? 2298. Y esto, hombre, esto es todo. La mayoría zombies. No son todos, pero la mayoría son zombies. Vale, vale, vale. Nice, nice, nice. Bueno, no mucho más. Yo que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un túnel, ya sabéis, dale like. Y yo os lo traeré. Seguramente dentro de nada ya tengamos... Eh, finiquitar las las misiones y consigamos lo que estamos buscando. Así que no mucho más. Aprovecho el vídeo, escribir más vídeos y darle like y yo os lo traeré. Aquí voy a dejar este capítulo disfrutado y adiós.